Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy veremos el tema cómo resolver evaluaciones virtuales. ¿Qué veremos? Selección del tema y las ecuaciones que se necesitan para el examen, planteamiento de las ecuaciones en Excel que se necesitan resolver y por último Ejercicio de preguntas de evaluación utilizando Excel. No siendo más, comencemos. Selecciono el tema específico. Para este examen de prueba vamos a utilizar soluciones en química básica. Vamos a trabajar ecuaciones referentes a soluciones de química. Aquí podemos ver porcentaje masa-masa, porcentaje volumen-volumen, porcentaje, masa, volumen, las fórmulas de molaridad, molalidad, fracción molar, partes por millón y número equivalente gramo. Cuando terminemos el video, quiero hacerles un regalo el cual van a poder usar cuando tengan un examen de este tipo. Entonces, no dejen de ver el video hasta el final. Ahora, ingreso de las ecuaciones en Excel vamos a llevar todas estas ecuaciones abriendo el programa de Excel para ir ingresando cada una de ellas. ¿Por qué es importante utilizar esta herramienta? Debido a que últimamente la parte de exámenes virtuales se está haciendo tan constante, es bueno tener una forma para poder agilizar la contestación de estas preguntas. Excel nos permite, a través de fórmulas programadas, hacer mucho más rápido y más eficiente la contestación de los exámenes. Entonces, en este caso, nos vamos a concentrar en una evaluación de soluciones químicas, pero puede ser aplicable para cualquier otra ciencia, matemáticas, química, física, estadística, entre otras. O sea que es una herramienta que nos podría ayudar mucho a la hora de resolver un examen. Vamos entonces al programa Excel para hacer... Las, el ingreso de las ecuaciones. Veámoslo. Ahora nos encontramos en la herramienta Excel. Como pueden ver, tenemos ecuaciones ya planteadas, pero vamos a mirar cómo se hace esto. Y aquí hemos puesto todas las ecuaciones que vamos a trabajar. Entonces, tenemos los siguientes cálculos. Densidad, masa, volumen. ¿Qué es importante? Generalmente, estos los cálculos son importantes. Los cálculos de densidad, volumen y masa deben tenerse en cuenta. Ahora, miremos porcentaje masa masa, porcentaje masa volumen, ahora acá, porcentaje volumen volumen. Tenemos también partes por millón, partes por millón de diferentes formas, soluto sobre litro y soluto sobre kilogramo. Ahora tenemos también la parte de molaridad, molalidad, normalidad. Y aquí vemos unos cálculos preliminares. Bueno, para ello entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a organizar estas ecuaciones. Es importante cuando empecemos a desarrollar esto, que tengamos listas las ecuaciones con las cuales vamos a trabajar. Esto nos permite tener un orden para empezar a organizar nuestra herramienta de Excel. Empecemos con la primera, vamos a empezar a hacer los siguientes cálculos. No olvidemos que la densidad es igual a masa sobre volumen, entonces... Miremos el primer cálculo. Son fórmulas básicas, igual a la masa, miren que está subrayada esta cosita azul, y aquí el recuadro rojo dice volumen, entonces H4 sobre H5. La división de estos dos nos va a dar la densidad. Ahora miremos el volumen. Si ustedes despejan el volumen, el volumen es lo mismo que decir la masa sobre la densidad. Miren acá, la casilla azul sería la masa y la casillita roja sería el volumen. Sigamos con la masa. ¿Cómo sería la masa? Despejando de esa ecuación densidad igual a masa sobre volumen, sería la multiplicación de la densidad por el volumen. Ya aquí tenemos estos cálculos, o sea que, ¿qué es lo que tenemos aquí en esta herramienta azulita? Estos son los valores que ingresaremos. Entonces si hacemos un valor acá, digamos 10 y acá ponemos un 12, un ejemplo, él va a ir calculando lo que falta, en este caso miren que falta solamente el volumen, el volumen lo calcula. O sea que podría hacerlo con la otra, también podría invertir, digamos densidad, y quiero hallar masa, le doy un valor al volumen y a la densidad y nos calcula la masa. Es una herramienta muy, muy práctica. Entonces aquí ya tenemos estos cálculos si necesitamos los valores de densidad, masa y volumen. Veamos ahora lo siguiente. Vamos a hacer los cálculos de porcentaje masa-masa. Entonces miremos la formulita. Dice que es gramos de soluto sobre gramos de solución por 100. Gramos de soluto, miremos acá. Y acá pusimos gramos de solvente. No olvidemos que una solución es la forma de combinación de soluto más solvente, aquí tenemos el soluto más el solvente nos va a dar la solución, por eso este recuadro está en gris, quiere decir que todo lo que está en gris no se puede modificar, lo que está en azul es la información que debemos ingresar para que se puedan efectuar los cálculos, no es difícil utilizar Excel, solamente estén en cuenta muy bien las fórmulas de cálculo, nada más, entonces, por favor, le podemos quitarle miedo a esta herramienta, tanto que nos puede ayudar mucho a resolver diversa cantidad de problemas. Ahora, vamos a seguir con el ejercicio. Masa, porcentaje masa a masa. Tenemos lo siguiente. Entonces, ya tenemos lo que necesitamos. Entonces, porcentaje masa masa. Sería gramos de soluto, miren la casillita azulita, no olviden que para ingresar una ecuación siempre hay que poner igual para que la, la operación se pueda dar. Igual, gramos de soluto sobre gramos de solución. Mirenlo acá. Y como dice por 100, se debe indicar por 100. Ahí está el cálculo. Ahora, hacemos lo mismo para porcentaje masa-volumen. Mirenlo acá que es gramos de soluto sobre mililitros de solución. Por eso acá en la parte de aquí abajo podemos ingresar mililitros de solución. Y se hace el cálculo. Igual, de la misma forma, nos ubicamos en las casillas, gramos de soluto sobre mililitros de solución por 100. Y así aplica para todo. Entonces, acá tenemos ya listas nuestras ecuaciones de Porcentaje, masa, masa, porcentaje, volumen, volumen y porcentaje, masa, volumen. Partes por millón, hacemos lo mismo. Digamos que son las partes por millón. Miligramos de soluto, miren acá. Miligramos de soluto y esta L significa litros de solución, litros de solución. O también pueden dar dado por kilogramos de solución. ¿sí? Entonces podemos utilizar una o la otra. Y aquí está expresado en ambas formas. Miligramos de soluto sobre litros de solución o miligramos de soluto sobre kilogramos de solución. Se efectúa el cálculo. Miren que aquí sí no se multiplica por 100 porque aquí no aparece el número 100. Muy bien. Así igual se hace para las demás fórmulas: molaridad, miren que acá está molaridad, molaridad, normalidad y mucho más abajo va a estar la fórmula de formalidad. Estas ecuaciones, ustedes van a tener acceso a ellas. Cuando ustedes vayan en la parte baja del video, pueden llegar e ingresar al correo que aparece en pantalla. Escriben el correo para que yo les pueda enviar este archivo que les puede ser muy útil. ¿sí? Pero para que lo entiendan a manejar, no pierdan las, instru las instrucciones para resolver este tipo de evaluaciones. Bien, vamos ahora a continuar con las preguntas. Vamos a hacer un esquema de, utilizando las preguntas para poder resolverlo de forma mucho más práctica. Miremos. Ahora tenemos lo siguiente. Nos aparece este tipo de pregunta. Dice, 1. Se agregan 200 gramos de azúcar a un litro de agua. Si el azúcar tiene una densidad de 1,6 mililitros, ¿Cuál es su porcentaje volumen-volumen? Seleccione la correcta. Este es un examen tipo virtual, un examen virtual en el cual dan la selección de varias preguntas. Entonces vamos a resolver esta pregunta. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Empecemos mirando la información. Dicen 200 gramos de azúcar y me estará hablando de una densidad. Entonces, densidad, masa, volumen, me sirve aquí para empezar a resolver esto. Tenemos la masa del azúcar, que serían 200 gramos. Lo ingresamos acá, la densidad es 1,6, lo vamos a poner por acá, 1,6. Y esto, que nos va a permitir? Calcular el volumen. ¿Cuál va a ser el volumen? El volumen va a ser, ¿siento qué? 125 mililitros. ¿De quién? 125 mililitros de volumen de azúcar. No olvidemos que todo esto está en base al azúcar y dice que se diluye en un litro de agua. Entonces aquí podemos agregar, esto sería un litro, pues hagamos el cambio acá. sería en realidad un litro son eh, mil mililitros. Vamos a poner acá entonces mil mililitros que equivalen al litro de agua, que es el volumen de la solución. Ahora, se si hay el, Volumen que calculamos fue de 125. Eso va a ser el volumen de azúcar. Ese sería nuestro soluto. Entonces vamos a poner acá 125. ¿Por qué no tomo lo de arriba? Porque me están preguntando porcentaje, volumen, volumen. Mililitros de soluto sobre mililitros de solución. Entonces reemplazamos ahí. Nos da lo siguiente. Miremos. 12,5. Es el valor del porcentaje volumen-volumen. No hubo necesidad de utilizar la calculadora porque utilizamos nuestra herramienta Excel. Mucho más rápido. Entonces, 12,5, miremos que la respuesta, en todas las que nos dan, sería, si fueran A, B, C y D, sería la A. Esta sería la correcta. De esta manera, solucionaríamos esta pregunta. Veamos otro ejemplo de pregunta. Ahora veamos este siguiente ejemplo. Dice, segunda pregunta, ¿qué porcentaje masa masa se obtiene en una solución formada por 0,43 moles de sal de cocina de masa molecular 58 gramos mol que se diluyen en 200 mililitros de agua? Nos preguntan porcentaje masa masa, o sea que necesitamos esta ecuación. Y acá nos dan la selección de respuestas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar estas moles a gramos, para ello entonces vamos a utilizar por este ladito un cálculo, el valor de 0,43 para pasarlo a gramos debemos multiplicar por 58 para que se cancelen moles y moles nos queden gramos, o sea que este valor nos va a dar 24,94 esa va a ser los gramos de soluto entonces vamos a poner acá 24,94 ahora Vamos a calcular lo de agua, nos dicen que son 200 mililitros de agua, entonces vamos a poner el cálculo para el agua, sabemos que la densidad del agua es 1 gramo por mililitro, y tenemos 200 mililitros de agua. Vamos a calcular la masa, ¿por qué? Porque es un porcentaje masa-masa. Entonces, este valor va a ser la masa del solvente, o sea que va a ser 200, vamos a poner el valor de 200 de agua, que son los gramos del solvente, se efectúa la suma. Entonces, pues tenemos lo siguiente: aquí tenemos la suma de soluto y solvente, nos da 224,94, y esto nos permitiría ahora hacer los cálculos para porcentaje masa a masa gramos de soluto sobre gramos de solución. Miren el cálculo, ya está hecho, nos dio 11,08. Y viendo las respuestas, aquí la correcta sería la C o la tercera que está acá, 11,08. Esta es la que debemos seleccionar en nuestro examen respectivamente. No olviden que esta herramienta la pueden utilizar no solamente para química, también la pueden hacer para física, para matemáticas. Lo importante es tener las ecuaciones a la mano para poderlas plantear en Excel. Es una herramienta muy útil que les puede ayudar a agilizar los cálculos en exámenes virtuales. Con esto damos por concluido este video. No olviden que en la parte baja está el correo para que ingresen a él y puedan acceder, me puedan pedir este archivo para que lo puedan usar de forma práctica. Con esto concluimos el video. Muchas gracias. Si te gustó mi video, no olvides de dar una manito hacia arriba